A partir del martes de la semana próxima se espera iniciar el movimiento huelgario por 48 horas, convocado por varios movimientos populares de esta ciudad, encabezado por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo. Y para garantizar el orden en esta ciudad, se han solicitado más de 150 policías. Sí, fíjate que desde ya nuestro director regional. Eh se ha estado solicitando, eh, se ha estado poniendo a su disposición de, las, de los convocantes a lo que es la huelga los días 12 y 13 aquí en San Francisco de Macorís para ver si se puede llegar a un acuerdo. Este, nosotros como institución del orden público eh, se está solicitando más de 150 hombres como refuerzo para el patrullaje aquí en San Francisco de Macorís y así las personas puedan transitar sin ningún tipo de problema. De acuerdo con las declaraciones de la Dirección Nordeste de la Policía Nacional, la entidad del orden está en disposición de colaborar en beneficio de la tranquilidad de la ciudadanía. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.